Siento mariposas cada vez que tú me tocas esa mirada tuya Para mí es como una droga que yo no puedo dejar En las nubes tú me haces explotar Pero por tanto amor yo me empiezo a sofocar Me si yo te dijera que yo no te amo Vamos a un lago y demores pan a todos los patos No recibo yo llamadas tuyas Pero yo te llamo y te invito a ver las estrellas Y ¿sí? el tomado de las manos quisiera darte una estrella Pero no se puede, te regalo un brazalete a ti Y uno que te quede saliendo a cenar y después de terminar Nos vamos a caminar y buscamos que procede Contigo yo quiero tener una vida definida Siempre tú me animabas cuando yo tenía caídas Tú eres la que me sanó a mí todas mis heridas Y espero que no te vayas porque tú eres mi querida